Vamos, vamos, vamos, ARGENTINA ¿Qué tal primos? Hoy estaremos haciendo la video del partido de Croacia versus Argentina Messi, Luka Modric ¡Suerte a todos! Bien, salimos ¡Vamos oh, Argentina! ¡Vamos oh, Argentina! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! Hay nuevas incorporaciones en el equipo de Argentina Está jugando Mercado, que es jugador del Sevilla Fútbol Club estaba también y están haciendo una línea de tres que, bueno, se, se, se comentaba anteriormente ¡Iche ¿Y ¿Y Maradona! ¡Boludo! ¿Yo qué te dije? ¡Que hoy la damos, boludo! ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué? pasa si me dices el mejor del mundo? ¡Claro! ¡Che! se así que tenía lo suyo también! ¡Cuídate, cuídate! cuídate portaráste bien, portaraste bien! ¡Chao! Nos salvamos, primos ataque croata, ahí está Modric, bueno Terminó una falta todo, terminó una falta, pero atención a Modricis, a Kalicic, a Rakitic, a todos los Itch. Y dale, y dale, dale, Argentina. Y dale, y dale. Ahí está el número 8, que la verdad no sé quién es. Ahora lo leemos, pero le di un buen zurdazo Y se puso ya un poquito nervioso. Está atacando a Argentina, primos? Ah, buen partido, buen partido Uy, ahí está mostrando a las argentinas, primos Vamos, Messi, tráeme la copa, Messi Porque Messi, te lo merece Y vos, Messi, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa, Messi Muy bien Falla de Falla croata, eso Pérez perdió el gol. Muy cerca, muy cerca. Y aló, y, y San Paoli, métemelo a Pipita, métemelo a Pipita. Pipita es la solución, San Paoli. Minuto ya 35, Primos. Es momento de, de un gol, es momento de un gol. Ahí está, una cruzada de Croacia-Argentina. Ahí está Messi recuperando el balón. Falta, falta contra Mercado. De Revitch. Vamos mercado. Vamos, Argentina. Vamos, vamos, Maradona. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos. Nos salvamos, Primos. Un ataque bastante bueno del equipo croata. Muy cerca, muy cerca, Primos. Ya en casi el último minuto de la primera parte. Esto ya se termina. Segundo tiempo, Primos. Y ya hay gol de Croacia. Ya hubo dos cambios: entró Pipi de Guaín y también Sebastián Pavón. Vamos, Argentina, esto no se acaba. Vamos. Está Mesa y Messi. ¿Qué más quieren? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡No se puede eliminar a Argentina, primo! ¡Vamos! Ay, ¡Por poquito! Uy, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! eso, Pérez? La verdad es que el, el, los de Croacia son un buen equipo. Hay que también tener en cuenta eso. Se detiene el partido, primo, es una falta contra... contra Rakitic. 77 primo, se viene un tiro de esquina peligroso para Argentina. Yo creo que se viene el gol. ¿Qué dice la hinchada? ¡Se viene el gol! Croacia ahí está tocando. ¡Uy! La tiene Luca. Este le pega bien, cuidado. Le quiere pegar, lo quiere probar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol croata! Messi, cabizbajo, toda Argentina. ¿Se acabó? Esto lo deduce el video, creo.